Hola, Cuaderno de Pitágoras, semana 2, vamos a cerrar esta segunda semana de este segundo estado de alarma Hoy le he llamado al día, la ola se está parando Sí, es muy tarde, llevo una camiseta que tiene más años que yo, Homer Simpson, Born to be Wild Y me apetece hablar un poco de, de esta ola que estamos sufriendo, estas subidas que hay en muchas comunidades autónomas Y estos datos que son dramáticos en muchos sitios pero tenemos algo positivo que decir. Según la estadística, la curva y las medidas que hemos tomado desde este segundo estado de alarma ya se están notando en los datos. Por lo menos en hospitalizados, incluso en incidencia acumulada y en todos los datos sanitarios. Vamos a empezar por este artículo que por fin he descubierto que se explica bien la incidencia acumulada. Aleluya. ¿Sí? Con efectos especiales y todo Si la incidencia acumulada Básicamente siempre ha sido esto Siempre Es la cantidad de gente La proporción de gente Contagiada En un periodo de tiempo En un lugar Aquí dicen 15 provincias Con En una situación límite Con el 1% de toda su población Que se contagia cada dos semanas Quiere decir que la incidencia acumulada Es de mil o más ¿Vale? Esto nos ha dicho hasta ahora, nunca se comentaba de esa manera tan didáctica que lo entendamos todos Vale, el 1% se contagia cada dos semanas Gracias aquí a Raúl Sánchez que es un máquina Victoria Oliveres y Ana Ordaz, los tres máquinas Gracias por documentarlo de esta manera Y vamos ya a las curvas, ¿vale? A las curvas del, del COVID Esta es la más sencilla de explicar Vamos a hablar de la incidencia acumulada Pues la incidencia acumulada está en, este, en esta fase ...que está subiendo muchísimo... ...ya en España estamos por encima de 500... ...de incidencia acumulada... ...que quiere decir que el 0,5% de la gente... ...se contagia cada dos semanas... ...en estos momentos... ...0,5 es 5 de cada 1000... ...¿vale? ...entonces estamos hablando aquí... ...de un punto máximo... ...de la curva... ...es decir, la segunda ola está llegando... ...a su máximo... ...por decirlo así... ...estas medidas desde que tenemos... ...este confinamiento perimetral... ...el toque de queda... Pues mira, es un sacrificio social. Estamos sufriendo todos muchísimo. Ya os digo que yo, el primero. Y estamos por lo menos teniendo resultados a nivel de datos sanitarios. Este es uno de los que os quería enseñar. Ya digo, a nivel nacional. Tengo aquí el de. Este es el de hospitalizados. El número de hospitalizaciones. Sabéis que los fines de semana tenemos datos nulos, no hay datos, no se recogen datos según el Ministerio de Sanidad por comunidades autónomas así que por eso esos huecos y tenemos aquí este esta subida que estaba siendo con una pendiente bastante elevada, lo que se podría parecer a una exponencial aquí, pero ya sabéis que no es exponencial y aquí se está frenando esto es una frenada, aunque aquí hay un poco de incertidumbre, pero parece que los datos ya no suben a, con la tendencia que tenían antes, vale, eso es en hospitalizados ahora en casos graves en UCIS que siempre nos interesa mucho porque nos da a entender cuánta gente después también va a haber de tasa de, de letalidad, cuánta gente va a desfallecer. Y tenemos también esta subida de hace 10 días que se ha frenado también esta semana. Tenemos un dato bastante estable dentro de que son datos altos y estamos viendo la presión hospitalaria que como sube y sube, ya tenemos porcentajes muy altos. Yo tengo entendido de amigos que trabajan en hospitales que empieza a ser bastante insostenible y hay que dotar de recursos no solamente materiales sino humanos ¿vale? médicos, enfermeros y, y material sanitario en general. Bueno y por último la curva de fallecidos. La curva de fallecidos a nivel nacional ahora mismo no se ve esa frenada porque siempre es la curva que con el retraso de, de afecciones a las curvas es la última en verse afectada. Es, Normalmente se dice que en hospitalizados hay un retraso desde que te contagias a hospitalizados entre 7 y 10 En UCI entre 7 y 14 Y en fallecidos pues desde 10 a 20 Vamos a hacerlo así Por eso cuando hay datos recogidos del último día Que eso yo nunca muestro, siempre muestro aquí los últimos 7 días en la suma de, de los fallecidos en los últimos 7 días Porque el último día siempre faltan datos recogidos Porque se dan en las últimas semanas Se da siempre con una curva con retrasos, ¿Vale? Por ejemplo, aquí estamos viendo que hay más de 1.000 fallecidos ya cada 7 días. Quiero recordar que en la primera ola hemos tenido unos datos máximos de 900 fallecidos en un día. ¿vale? Esto para poner un poco en, en cuestiones relativas. Bueno, y por último, para hacer una demostración de esta frenada de la curva, eh, he hecho aquí una curva de velocidades. Una curva, por cierto, me está subiendo aquí la gata Os la enseño también la chufa, ¿cómo ves la curva? Pues está un poco complicadita Bueno, esta es la primera derivada Que es lo mismo que hablar de la velocidad O es lo mismo de hablar del incremento Cómo evoluciona cada día Cómo evolucionan los datos Y cómo están creciendo y, o bajando En el caso que sea mayor que 0% Es que están subiendo Cuando es por debajo de 0% es que están bajando Bueno, por, la única que está bajando Ahora mismo es la de hospitalizados Estamos haciendo en promedio, es una media móvil que se llama esto Bueno, lo que sí que estamos viendo es que el incremento de la incidencia acumulada Estaba subiendo muchísimo, de repente se ha frenado y empieza a bajar Cuando baje del 0% ya estaremos en caída bastante pronunciada ¿vale? Y aquí en los hospitalizados y en la UTI, como veis aquí Por fin tenemos datos de bajada en descenso El que no está bajando En la curva de fallecidos Como hemos visto La roja Que todavía está en aumento Pero Esperemos que esta Esta semana ya mismo Empiece a notarse la medida del toque de queda Y sobre todo El confinamiento perimetral Que ha sido un poco heterogéneo En comunidades autónomas Que aunque todavía No se pueden ver Si son efectivas las medidas sí que sabemos Que la restricción esa A ser tan dura Va a afectar sí o sí A estos datos Así que esta semana Esperemos datos muy positivos Dentro de la gravedad ¿Vale? Siempre hay que relativizar Así que esta ola se puede decir que ya está tocando el límite, está tocando el pico máximo, esperemos no tener otras nuevas olas, esperemos ya controlar, estos datos ya son bastante altos de por sí y con esto terminamos, bueno no, porque en 2020 nos ha dejado también una buena noticia, adiós a los bulos, por lo menos adiós a Donald Trump que era el rey, el vampiro jefe entre los bulos y esperemos que esta era de la desinformación, de la mentira directamente, acabe ya. Que no haya dudas de lo que no tiene duda y que haya dudas de lo que sí que ofrece dudas. Y también tenemos que celebrar que tenemos a Kamala Harris, la primera vicepresidenta que es mujer. Es de origen indio y además afroamericana. Os dejo esta ilustración tan bonita y también este baile, esta celebración. Y así todos los celebramos. Seguimos. Mañana más o menos por menos.